No olvides seguirme en mi canal de Nonolive y de Twitch Te voy a dejar los links en la descripción Y recuerda que todas las partidas que subimos a YouTube Son extractos de las mejores partes que tuvimos en los directos No olvides seguirme en estas dos plataformas para jugar y divertirnos juntos ¿Qué onda gente? Bienvenidos a Overkill's The Walking Dead oh, mira, ese todavía sigue vivo acá hay otro oh, oh, oh, oh. Podemos todavía controlar esto. No, no podemos. No. El primer disparo. Gracias a la familia, una horda de caminantes se dirige a nuestro campamento. Hemos bloqueado las puertas, pero no aguantarán contra tantos atacantes. Podéis construir defensas con apoyo, pero la mayoría del trabajo será cosa vuestra. Dadle duro porque si los invad si invaden este lugar no tendremos a dónde ir. If you know where to look, and can keep the locals off your back. Walkers and humans alike. It didn't take long before another family came for what was ours. Made us an offer. If we signed on, they'd only take half of our food and whatever else we'd scavenged. I told them they could leave the way they came. Now, now, they said, they didn't want to have to use force. I said good because we didn't want to have to kill them that shook them a little so they backed up and backed out but not for long see cowards they prefer others do the fighting for them but i didn't know how far they'd go until those first walkers appeared Please let a horde to our gates. It'll take everything we have to survive this. We need to set up what defenses we can and make sure nothing gets through the gates. Move everyone. Move. Get rid of those walkers. Remember to aim for the head. Oh, mierda, mierda, mierda, mierda. mierda. Oh. Muéranse. Muérete. Muérete. Muere. Muere. Y muérete ya, por favor a mi vida. Okay. Maderas. Uh -huh. Preparando la puerta Ok, ok, ok, ok, vamos Un poquito más Ajá uh -huh. Reparar la puerta Ajá uh -huh. Y déjenme ir a checar Esta puerta de acá necesita barricada, yo creo que no. O no me deja por lo menos. ¿Puedo ok. Grab some ammo while you have the chance. Okay. Un poco de balas. better load up on resources vale. Acá arriba hay algo. Hay tablones, hay balas. Hay Vendas esas. Ok okay. Ajá, mantén las puertas cerradas, dice. Pero esto es mucho, eh. Si estoy yo solo, es mucho. y no tengo nada más como para poner ahí en las puertas. Mira. Una horda de caminantes. Ok, eso tal vez les hará cosquillas en los pies cuando vayan pasando. Allá hay más cositas. Acá hay más tablones, pero ya no puedo llevar más. Ok. Mmm algo, algo más, algo más que me sirva A ver ¿A dónde van todos ustedes, eh? Tablas de nuevo, Aguanta, aguanta, todavía ni reparo esto. Necesito balas para... ¡Oh, Necesito más balas para esto. ¿Ven? A los caminantes no les importa. Eso, que les pongas en los pies. Nada de eso. No puede ser. Aguanta we'll bien. Puede ser. Esto se volvió demasiado lleno de zombies para mí. I'm reloading. Oh, ¡Oh, no, no, no! Oh. ¡No! Oh, fuck. Ya mátame de puñetas. ¿Eh? ¿Qué? Ok Ok ¿Podemos todavía controlar esto? No, no podemos no. <ríe> Mierda Malditos zombies en todos lados esto es una trampa, ¿eh? Nah. Sí era demasiado. Okay, okay, a ver. So a horde of walkers to do their gates, Get rid of those walkers. Reloaded. Remember to aim for the head. Aim from the head Ahí está La head La head La head La head La head La head La head Tomen la head oh, oh, oh, La head, la head. Mm, la head. Oh, oh, oh. Estúpido zombie Y la head La head y head. Y tú en la head. Listo. Tomamos un poco de esto. Y vamos rápido a reparar. Ajá. Todos aquí hechos bolas, no puede ser. Ajá. Ok, ahora falta la del centro para tapar. Mm. Okay. Aquí tengo tiempo de tomar de aquí. Ok. Aquí hay okay, más balas. Por si... Bueno, ya no puedo llevar más. Por si acaso tomé más para ver qué pasa. Porque soy un poquito hábil. Acá debemos tener el cable con púas, ¿no? En algún lugar, yo creo que arriba. Aquí que hay? Balas. O algo para hacerme vendas, vendas. You got the Ajá, crafteamos Me alcanza para dos vendajes Ok No, no veo el, el cable este, eh Mantened las puertas cerradas Hostia Chaval Me llevo esto Vamos a hacérmelo De nuevo Para llevar ya Todo crafteado que ya va a empezar esto, ¿eh? No encuentro el cable. No hay tampoco. Ok, más balas. Ok, no, no, no, no, no. Aquí está. Spawnea después, entonces. Ajá. Uh -huh. Make sure you place those defenses. Una de dos, 53 segundos restantes Vamos a poner dos de dos Acá Esto no detiene mucho, pero Vamos a ponerlo Y listo, dos de dos Tiempo restante, 37 segundos Ahora, pues lo único que queda es Cuidar Voy a agarrar un tablón de estos Ah, llevo dos tablones, creo. Por si acaso, pico. Y pistola para matar a los primeros. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, van a abrir alguna. Front O sea ah, no, aquí están Espera zombie Ok Si nos quedamos a cuidar exactamente La puerta en donde vamos a En donde nos abren pues rápidamente la podemos cerrar. ¿Qué? ¿Y esto es de dónde? Y se quedan afuera Ok Tomamos tablón Y tomamos Balas Siguen en la puerta de atrás No, la ve. Okay. Oh, esta de hasta acá Es que algunos A veces cuando los tumba no están muertos y se levantan Malditos zombies y sus poderes Ok ¿Y estos? ¿Por dónde entraron? ¿Cuántas entradas tiene? Oh. ¿Cuántas entradas tiene? ¡Hijo de perro!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 Aguanta zombie. Aguanten. Vienen muy rápidos ustedes. Quedó vivo o no? ¿Qué hay zombies? No. Ok, no hay más tablas aquí. Vamos acá arriba. zombies de nuevo creo que esto sería posible meterles unos flechazos y ustedes de dónde ¿De dónde salieron? Se supone que Mi única puerta abierta es esta Wow. Adiós. Se la comen. Oh, mira, ese todavía sigue vivo. Y acá hay otro. Oh, oh, oh. Oh. ¡Mierda! ¿De dónde entraron esos o qué? Tengo que cerrar, ok. Otra oleada. Fuck. Oh, no, no, no, que mierda estoy aquí. Ah, ah. Me quedé atascado. Fixing the gate. Rapidixing. Ok. Oh, mierda. Mierda. Pero, ¿por dónde se meten ustedes? Caras de mi. No me hagas disparar tantas veces, zombie. Mierda. Mierda. Deja de moverte, no. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Okay. ¡Ah! Oh. Okay. Okay. Mierda ¡Ah! ¡Ah! Okay. ¡Mierda! Parece que está sin moverse. ¿No? Bueno. ¡Oh! Son demasiados. Ok, no es no es la forma de hacer esto. Vamos por un tablón. No tengo balas. ¡Fuck my day Fuck my life. Tengo que matar a todos estos. Ok, ok, okay. Cerramos. Hay que ir cerrando poco a poco creo que lo que tengo más cerca para estas dos son estas tablas de aquí uh -huh. Ya se habrá dado cuenta, ¿no? Vamos a terminar de cerrar esta beca. Una más. Oye, oh, se cansó esta Mona, ¿por qué? No estén aquí, no estén aquí. Ya voy a cerrar. Váyanse por allá. Sean estúpidos y lentos en el otro lado, por favor. Deja de moverte así, zombie. Oh, mierda. ¡Mierda, no! ¿Qué? Fuck my life. Tengo como otra vida, ¿no? Ok. Otra vida... ¡Ay, hijo de perro! En la que... Vamos a poder cerrar esta mierda. Escucharon los disparos. Es que así se enojan, ¿verdad? ¡Ay, oh, hijo de puta! ¡Por ¡Déjame! ¡Ah! A ver si no me... ¡Mmm! Me bajé un buen de vida Mierda, mierda, mierda Demasiado arriesgado Hacer eso ahí. Y... Ya no puedo llevar más, me curo. Necesito un break. Un poquito de tiempo, por favor. Si ya venían atrás de mí Y eh. oh. tira el golpe hasta China Hasta por arriba del zombie Ay, no puede ser Una vida más Una vida más Ya lo iba a acabar Ya tengo todas cerradas Ok ¡Qué perra! sí! ¿Viste? ¿Qué? No puede ser Todo iba tan bien hasta ahora ¡Fuck! ¿Eh? ¿Otra? Otra oportunidad Ok Pero me quitan los tablones que ya llevaba Así que vamos por acá Última, supongo Vamos, vamos, vamos Lo único que debemos hacer ahora Es ya cerrar Una más Matar estos zombies Y listo Mierda Hijo de pau, ¿cómo es que se pegan tan rápido a ti? Ok. wiped out. Now hunt down the ones who made it inside. Ok, hay que matar a los que están adentro. ¿Quién más quedó adentro? Ok. Hijo de perra, se está extrayendo de la zona. Uf, qué locura. Uf. Vamos a dejar este video hasta aquí, espero que les haya gustado No, no Live estoy en directo todos los días y en Twitch estamos en directo casi siempre los fines de semana Pero pues pásense por los dos para que vean más de estos videos en vivo Y algunos otros juegos como Fortnite, como Pug, como Pug Mobile también, Free Fire Dead by Daylight los podemos jugar allá, pero en vivo, eh, eso es diferente Recuerden también dejar su like, comentar qué les pareció Y quédense para seguir con la serie de Overkills The Walking Dead Espero que les haya gustado, yo soy Hitman, bye.